Cantar. Se escuchan sus voces en este lugar, aunque para esta locura, aunque sea tu gloria demonios caen huye la muerte ya no... Gloria, te hay aquí el cielo te hay aquí el cielo ante, ante tu gloria demonios caen huye la muerte ya no hay enfermedad el cielo aquí está ante tu gloria ante tu gloria demonios caen huye la muerte Dios te bendiga, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus amigos.